hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues hoy os traigo una noticia de la nasa iremos dando algunas noticias más más adelante sobre la nasa y es sobre un iceberg un iceberg muy extraño que ha podido fotografiar exploradores de la nasa en un vuelo rutinario pues para ver y determinar pues bueno el tema de los cambios climáticos pues este grupo lo han hecho por avión, este grupo de exploradores e investigadores han fotografiado este bloque de hielo. Esta misión se llama IceBridge y la NASA dice que fue todo un éxito. Como resultado surgieron una serie de peculiares fotos de icebergs de la NASA. Esto lo han compartido en sus cuentas de las redes sociales. Pues este tipo de iceberg o iceberg se denomina tubular pues bueno podéis ver que está flotando entre el hielo marino justo fuera de la plataforma de hielo larsen c tiene unos ángulos muy afilados y la superficie plana de este bloque de hielo indican que probablemente se separó recientemente de la plataforma de hielo y esto es lo que han dicho estos investigadores pero qué curioso que sea un bloque de casi 3 kilómetros de largo por 1 de ancho y tiene una cantidad de metros cuadrados impresionante. Pero lo que a mí me llama la atención es que estos eh, fotógrafos aéreos no es la primera vez que fotografían esto. Dicen que esto puede ser algo que se haya generado al azar. Que yo tenga entendido, las formas geométricas en la naturaleza son una rareza extrañísima vamos a ver esta segunda fotografía y veréis que esto es otro bloque de hielo triangular pero daos cuenta que esto ya no es exactamente un triángulo pues se ve pues una serie pues de deformidades y de irregularidades como para ser un triángulo perfecto pero volvemos a poner la otra imagen aquí la tenéis esto parece que está cortado con sierra o con láser o no lo sé hay que tener en cuenta que esto es un 10% de lo que se puede ver es decir de lo que hay debajo es el 10% debajo hay el 90% del 100% y esto tiene unas decenas de metros de altura es curioso yo si os digo la verdad yo no sé la nasa si esto eh, lo dan por bueno si esto es correcto si no es correcto si la nasa nos está ocultando algo más yo no tengo ni idea pero quería que vierais esta noticia porque a mí me ha llamado muchísimo la atención un bloque de hielo que parece que está cortado perfectamente de una forma rectilínea eh, los ángulos son pues, casi perfectos eh, hay una perpendicularidad entre una cara y la otra cara y esto, pues a mí no me cuadra que en la naturaleza se generen formas geométricas perfectas. Y además ya no solamente que es un rectángulo, sino que es que además está cortado perfectamente. Yo, si os digo la verdad, me gustaría que opinarais sobre este tema, por favor, y que me dijerais si alguien entiende de esto, que me lo comente. Este tipo de bloques de hielo se llaman tabulares no tubulares tabulares así que chicos yo no sé qué pensar por mi parte nada más daros esta noticia que es algo muy raro y sabemos que en la antártida pues bueno siempre guardan celosamente pues ciertas informaciones así que por mi parte nada más amigos si os ha gustado el vídeo compartirlo y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima